Hello, my beautiful friends. Welcome to my channel. Assalamualaikum. Oh, obrigada. Eh, hola, amigos. Un gusto saludarles. Soy Bambi Raab y en estos momentos les voy a presentar un nuevo contenido. Eh, yo espero que les guste. Y gracias por ser parte de mis aventuras. Gracias por su apoyo. Eh, no los conozco así en persona, pero sí los tengo en mi corazón, los aprecio mucho. Y eso se lo demuestro con el hecho de estar este, reproduciendo sus videos, los que tienen su canal. Para mí es un gusto visitarlos eh, a sus canales. Y nada amigos, muchas gracias a todos. Espero este contenido les sea de su agrado. Y... Pronto. Bye bye. Bambi Rao, nuevamente. En estos momentos les presento es un ganso. Está pequeño. Si se fijan está ahí. Este, voy a tratar de acercarme más. De acercar más la cámara. Este, para que lo puedan Ahí está. miren Es un es un ganso y está este estaba ahí descansando miren qué lindo oh, tiene frío yo creo y es que sucede que como está haciendo frío poco de frío brisa entonces estaba calentando él está ahí solito y la familia debo suponer que está en el otro extremo si sí, allá están todos este vamos a acercarnos un poquito a ver qué pasa Miren qué bonito, ay qué lindo, ay, ahí está, miren, allá, ay, sus colores qué bellos, hermoso, me encanta, ya tiene aproximadamente, que tendrá unos, qué, cinco meses posible, Ok, vamos a tratar de cerrarnos un poquito más. Ahí está. Uy, qué lindo. Qué lindo. Él está ahí conversando. O pues si sí, tiene como un poquito frillito. Ok, amigos, continuamos. No sé qué tiene vamos a tratar de, de de ver si se para uh -huh. ¿qué pasó? ¿qué pasó? tiene frío. no sé, estoy un poco preocupada porque yo no sé, yo si creo que le pasa algo o sea, lo encontramos acá de sorpresa de repente y pienso que no sé, está triste por algo vamos a Oh, qué yo, pero, yo pienso que sí, amigos. Si es lo que pasa, es que como está haciendo frío, entonces pienso que este... El frío le ha afectado. Algo pasó. Qué bonito. Qué bonito, si de pronto traigo comida o algo para, para darle comidita o algo ¿Sí? Vamos a tratar de ver si se para si se para ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué Estoy preocupada, algo fácil si sí. Sí, no si sí, eh, lo voy a tratar de poner en el sol y para que ponga el sol y de pronto necesita calorcito vamos a ver vamos a poner aquí en el sol para terminar este eh, el ganchito vamos a tratar de ver cómo lo ayudamos porque pronto lo puse este, en una parte que tome el sol porque pronto como les decía aquí el asustó ahora les voy a presentar una ardilla este y continuamos bueno amigos ahora les presento una ardilla o ardillo <risa> <risa> si se fijan lo que ella está haciendo es este, buscando sus eh, bellotas, si no me equivoco está ahí y aparte de eso está muy pendiente muy tontelosa porque ella sabe que la estamos viendo la estamos grabando entonces este, está muy cuidadosa también que si no lleguen otros ardillos a buscar la comida que le pertenece a ella entonces está ahí buscando eh, yo, yo pienso que ella sí ya sabe que tiene su comida ahí pero creo que la ha perdido entonces este está sigue buscando bellotas, una de las comidas preferidas de las ardillitas. tan bella que se le ve la cola. Es como se pone ella a estar pendiente que, que no llegue nadie. Si sí, se acerca. Porque la comida yo creo que no la quiere compartir. Porque es, ha trabajado para tener su comida ahí le va a llevar comida, no sé si es sus babies, pero lo que le está costando un poquito de trabajo encontrarla. Vamos pues a ver si encontró alguna bellota de las que ella misma creo que no ahí. A ver, yo creo que sí, ya encontró una. ay se ve tan bonita, miren los colores del pasto, bien verde, están muy bonitos, eh, definitivamente con las lluvias los pastos se ponen tan verdes, se ponen bien, bien bonitos, eh, sigue buscando, pienso que, a ver, ay lo siento, Más un detallito ahí, sí, a ver, yo pensé que había encontrado una bellota, pero... Mmm, yo creo que hoy sí la encontró. Oh, la va a llevar a otro sitio. ¿Tío? A ver, sí... Ahí la tiene, si se fija. ahí viene, ay oh, tan bella, ahí la está escondiendo, ahí está está ocultando sus alimentos. ay qué linda, a ver, ella ya, ella ya se fijó que la estamos grabando y, y como, ay sí, está viendo la luz de la cámara, ahí está, ay oh, saludo, qué bonita sigue buscando así oh, ya está trasladando la comida para otro sitio sigue buscando tan bella pues, ahora ya va a continuar buscando